Vamos a, vamos a iniciar eh, esta jornada, eh, incluida dentro del ciclo de conferencias, cuestiones actuales de la integración europea, el segundo ciclo, eh, eh, jornadas eh, financiadas por el programa Erasmus Plus de la Unión Europea. Y concretamente vamos a hablar del futuro Tratado Transatlántico de Comercio e y conocido como TTIP. Me decían ayer, en realidad, el tratado eh, es un tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea de libre comercio e inversiones, pero en realidad eh, eh, eh, lo que se va a hacer es crear eh, una zona eh, de libre comercio y que la denominación no era exactamente la que, la que habíamos marcado. ¿de acuerdo? Eh, ¿Por qué queremos, planteamos un debate, un debate serio sobre el TTIP? Bueno, porque las negociaciones sobre el TTIP son de crucial importancia. Las negociaciones sobre el TTIP van a marcar. Eh, los desarrollos normativos de eh, multitud de disciplinas a futuro, en el caso de que estas negoci negociaciones desemboquen eh, en un acuerdo entre eh, los Estados miembros de la Unión Europea, entre la Unión Europea y entre Estados Unidos. Van a marcar los derechos ciudadanos a futuro y, por supuesto, va a marcar la economía de la Unión Europea, de Estados Unidos y, tal vez, también la economía a nivel mundial. Tanto la economía en números, en cifras macroeconómicas, como el impacto de la economía en la ciudadanía y el impacto de la riqueza en la ciudadanía. Hemos invitado, por supuesto, a la Comisión Europea, que es la gran impulsora eh, de, de este tratado, eh, a que acuda a explicarnos su versión y, bueno, pues tras varios meses eh, intentando eh, hablar con ellos y, y convencerles de la oportunidad de venir a explicar su versión, eh, definitivamente han ¿De acuerdo en este sentido? Pues es una, es una pena. Pero, pero en cualquier caso eh, tenemos toda la intención de que esta jornada sea una jornada seria, rigurosa, que plantee eh, datos, que nos plantee explicaciones, que, que por supuesto eh, sirva para analizar lo que es el, el contenido de las negociaciones sobre el TTIP eh, y análisis eh, que seguramente sean divergentes en algunos casos, pero que en cualquier caso tienen que estar también fundamentados en, eh, en datos. Dice la página web de la Comisión Europea cuando, cuando se busca eh, muchos de vosotras y de vosotros habéis, habéis hecho cuando presenta eh, las negociaciones sobre el TTIP que es un acuerdo que quiere ayudar a los ciudadanos, se tiene que a las ciudadanas y a las empresas, grandes y pequeñas, y dice, como resumen, que pretende abrir Estados Unidos a las empresas europeas y contribuir a reducir los tratados burocráticos, perdón, los trámites burocráticos para exportar. Es curioso que ya se empiece resumiendo un acuerdo hablando solo de la mitad. Si se pretende abrir Estados Unidos a las empresas europeas, se pretenderá también abrir Europa a las empresas estadounidenses. Curioso que la Comisión Europea esa parte se lo olvide. Pero eh, debe ser que pues, no tenían tiempo y eh, pues, que se ha olvidar en la página web que querían Página web que, como sabéis, eh, la mayoría de vosotras y vosotros, eh, hace mucho hincapié que es el tratado más transparente de la historia. ¿no? De, de la historia de los acuerdos comerciales y concretamente de la Unión Europea. Es verdad que se critica que las corporaciones están detrás de la negociación del TTIP y no se puede esconder sin embargo que las negociaciones eh, para impulsar el TTIP las han, las, han iniciado, eh, las han iniciado la Comisión Europea y por tanto las han iniciado los Estados miembros de la Unión Europea. ¿Va a proteger si el tratado desemboca eh, en un acuerdo definitivo solo a las grandes corporaciones? Esa es una pregunta que debemos hacernos eso implicaría que los Estados están, eh, de alguna manera, respondiendo más a los intereses de los Estados, de, perdón, de las multinacionales, de las grandes corporaciones, que de la ciudadanía. Sin embargo, por supuesto, hay voces que dicen todo lo contrario, que dicen que el acuerdo generará beneficios económicos tan importantes y desarrollos legislativos tan importantes que nos veremos beneficiados todas y todos. En cualquier caso, por supuesto, el análisis se tiene que hacer analizando las normas, analizando los procedimientos de negociación y analizando... Eh, por supuesto, los diferentes estudios económicos, etc. En algunos momentos se dirá que estar en contra o a favor es ideológico. Y yo, bastante, a ver, claro, tanto estar a favor como en contra tiene un, un, un, un componente ideológico. Eso no implica nada. Se implica que existe una teoría que explica las razones por las que estamos a favor o en contra o por las que estaremos a favor o en contra. La ideología no es necesariamente malo siempre que sea clara. Y por tanto, es importante que, si se habla de ideología, eh, analicemos qué ideología tiene la Comisión Europea, ideología tiene las instituciones europeas, ideología tienen aquellas personas que están en contra del tratado y también tienen ideología las corporaciones que están a favor. Luego, por supuesto, eh, además de un análisis económico y jurídico de lo que son las negociaciones de TTIP, por supuesto, habrá una parte que es importante separar y diferenciar, pero habrá una parte que es política, que es ideológica y eso en una sociedad abierta, pues en principio debería ser una buena cuestión. Una cuestión, por lo menos. Eh, a celebrar ¿no? una sociedad, insisto, abierta, que, que puede debatir sin, sin miedo a, a las consecuencias. Yo me callo ya, que yo solo he venido aquí a, a presentar, y os, y os voy a dar paso al primero de los ponentes que ha tenido la amabilidad de venir hasta aquí a, a, a, a mostrarnos toda su sabiduría. Eh, y en este caso, pues os presento a Federico Steinberg, él es investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor del Departamento de Análisis Económico de la Universidad Autónoma de Madrid. Es experto en economía política internacional, una sólida formación e interés en el comercio internacional, las finanzas, el desarrollo y la Unión Económica y Monetaria Europea. Bueno, ha escrito infinidad de textos académicos eh, sobre el libre comercio, sobre el, la Organización Mundial del Comercio, sobre la Unión Europea y sobre el euro. Bueno, son muchas cosas, pero eh, pues, eh, leeros por el currículum de Federico pues, nos da bastante ansia. Y Por lo tanto, no lo pues, no, vamos a acuerdo? Muchas gracias. lo primero. Eh, y Gracias por el aplauso inicial. Esto después, si os gusta, ya. Y, y además, enhorabuena a los organizadores y a todos vosotros, porque yo en la Autónoma no me atrevo a hacer esto un día por la tarde. ¿Vale? Y esto es estupendo. Así que, eh, se nota que no hace sol también, pero bueno. Eh, varias cosas. Eh, Voy a hacer una visión de, de amplio espectro, eh, y lo que intentaba básicamente cuando estaba preparando estas iniciativas, esta, que además si os interesa luego no hay problema que las tengáis, eh, eh, era pues, a ver, intentar eh, dar información lo más objetiva posible de algunos asuntos que yo creo que están rodeados de desinformación, eh, entrar también eh, a los pros y los contras, eh, básicamente en qué contexto eh, de, la, de las relaciones internacionales se habla de este acuerdo, cuáles son los argumentos económicos que se dan para justificar el acuerdo, que en mi opinión no son tan sólidos o son muy discutibles, y en eso creo que vamos a estar de acuerdo con, con el siguiente ponente, y luego por qué creo que los argumentos geopolíticos de los que normalmente se habla muy poco sí que son muy importantes en este contexto internacional y yo los tendería a subrayar. Y luego lo que quiero es dedicarle un poquito de tiempo a algunos de los temas calientes y controvertidos que luego entiendo vamos a recuperar en la mesa redonda que vamos a tener. ¿no? Y además os quiero eh, hablar un poquito de qué piensan de este tratado en los distintos países de la Unión Europea en términos de encuestas de opinión pública, que es muy interesante también. ¿vale? Entonces, insisto, eh, la panorámica es eh, general, es informativa, tengo algo que decir sobre la ideología, lo diré al final y así ya entramos directamente al debate. Eh, aunque lo de, que haya que debatir y que podamos debatir me parece eh, muy a destacar, o sea que me apunto 100%. Eh, básicamente tenemos un debate caliente, es decir, nadie ha estado tan, digamos, excitado, excited diría en inglés, ¿no? Excitado, pero un poco, eh, sobre un acuerdo comercial internacional. Eh, como se está sobre este, ¿no? O sea, si, si, si os gustaban mucho los temas de comercio, pues en, en 1997 en la cumbre de Seattle de la OMC hubo un lío tremendo y tal, y luego han hecho hasta una película, que os recomiendo, está bastante bien, película polipudiense, que está bien, pero, digamos, yo no recuerdo tanta, tanto interés y tanta trascendencia en Europa, porque en Estados Unidos vamos a ver que este acuerdo tampoco genera tanto debate. El que genera es el que han hecho con Asia, el ¿no? Entonces, un mm, poco, yo... Por no, a ver, me sabe mal quitarle quitarle hierro a la excitación, pero lo que voy a intentar transmitir es que ni aquellos que dicen que esto va a representar el fin de la democracia, el fin de los derechos civiles, humanos y del Estado de bienestar tienen razón, ni aquellos que dicen que esto nos va a salvar de pobres, nos va a quitar la crisis de encima y va a reactivar las economías europea, americana y devolver el liderazgo global a todos tienen razón. O sea, que calmémonos un poco. Sé que es mejor no calmarnos porque así estos temas sobre los, los que trabajamos tienen atención pública e incluso esto ha salido en el intermedio, ¿no? en el programa este de Wyoming, o sea, de la... está muy bien, pero yo rebajaría, luego podemos hablar, el impacto para un lado o para otro. Básicamente, quienes apoyan el, el, el acuerdo, estos es pues, resumen su posición en esta cita del ex comisario de comercio, ¿no? ahora es Cecilia y ahora, digamos, tenemos a. Antes teníamos a del Debut, que decía: este plan de estímulo económico es barato, es decir, no nos cuesta dinero, porque sabemos que reducir aranceles y aumentar el comercio puede generar crecimiento, y en vez de tener que gastar dinero en aumentar el gasto público, pues simplemente cambiando los niveles arancelarios, podemos generar crecimiento cuando Europa y Estados Unidos necesitan crecer un poco más. Y además, como las dos economías, Europa y Estados Unidos, son muy importantes, pues aquellos que quieran vender en nuestros mercados tendrán un interés en aproximarse a cualquier norma que podamos concertar. Este es un poco el argumento del de liderazgo normativo del eje transatlántico en un contexto de creciente desoccidentalización de la economía mundial en favor de los emergentes, sobre todo de Asia. ¿Vale? Bueno, En el otro lado tenemos quienes están en contra, ¿no? que hay miles de citas posibles. He cogido una eh, que viene aquí. El TTIP está siendo negociado específicamente para darle a las empresas todo lo que quieren el desmantelamiento de todas las protecciones al consumidor, sociales y medioambientales, y compensar por cualquier violación de sus supuestos derechos. ¿no? Hasta en la posición muy árida, ¿vale? entonces Yo lo que quería es intentar deconstruir estas dos posiciones, explicar de qué va el acuerdo, decir lo que yo opino sobre a dónde va a llegar, que lo veo difícil, además, que se cierre un acuerdo tal y como está planteado, y, bueno, y dejar abiertos estos temas más calientes. ¿no? Eh, si queréis que os adelante mi conclusión, seguramente... El TTIP no hará ni una cosa ni la otra, ¿no? Ni eh, será el mayor plan de estímulo más barato imaginable, ni de devolverá ni del arco absoluto Occidente, ni destruirá lo que teníamos, como he dicho, ¿no? Pero yo creo que hay mucho que aprender sobre este debate de muchos elementos que vale la pena subrayar, ¿no? Entre otros, de cómo abordan sociedades avanzadas y ricas, que son las europeas y estadounidenses, y para algunos, si queréis, en un estadio de la posmodernidad, básicamente, donde la cuestión de las normas, los valores, los principios, ya puede pesar más que la cuestión de eh, la renta, ¿no? Cuando un país es muy pobre, pues básicamente está dispuesto a intercambiar aumentos de renta eh, por menos derechos humanos. Es lo que lleva haciendo China desde hace 40 años. Y la población, más o menos, sigue contenta. Es decir, mientras a mí me prometan que el año que viene 50 millones de personas más salen de la pobreza, yo puedo esperar a pedir democracia. ¿no? Pero esto no es lo mismo a niveles de renta más alto, y esto es muy saludable. Y otros elementos interesantes, como, como se ha mencionado, sobre qué tipo de comercio internacional vamos a tener en el siglo XXI en la era de la globalización avanzada. ¿no? Bueno, dos datos, pero esto ya lo sabéis, y si no lo sabéis no es importante que lo retengáis como números. Estados Unidos y la Unión Europea son las dos grandes economías del mundo. Perfecto, ya lo sabéis. Ahí tenéis los datos. El flujo de comercio, en inversión directa extranjera, el stock de flujo, etc. ¿No? A pesar de que hay otros, que son los emergentes, que van muy fuerte y a hablar de ellos. Y otra cosa que es muy importante. Siempre que, como la relación entre Unión Europea y Estados Unidos comercial siempre había sido bastante eh, bueno, cómoda, buena. ¿vale? De vez en cuando los franceses le tocaban las narices a los americanos, que es básicamente algo que los franceses hacen de manera recurrente y sobre que muchos en Europa nos sentimos orgullosos de que que tropezaron con los americanos, pero básicamente pues sí, el Airbus y el Boeing, los aviones, el plátano canario y el plátano caribeño, fricciones puntuales, nada de grandes balas que se resolvían más o menos bien. Y sin embargo, vosotros habéis estudiado la, el GATT, la OMC y estas cosas, pues Europa y Estados Unidos no tienen un área de libre comercio. ¿Y esto por qué? ¿No? ¿Por qué ahora se nos ocurre hacer esto? ¿No se nos ocurrió hace 20 años? Pues sí se nos ocurrió. ¿no? Es decir, si las ganancias de abrir el comercio estaban ahí hace 20 años, igual que están aquí ahora, ¿por qué no se hizo hace 20 años? Pues precisamente porque se consideró que hay un límite a partir del cual avanzar en el libre comercio más puede tener un impacto. Eh, político y social sobre determinados grupos de perdedores, esto es lo que hay que subrayar, que cuando abres el comercio hay perdedores, la teoría dice que lo que ganan los que ganan es más que lo que pierden los que pierden, pero hay perdedores, y si no compensas a los perdedores de algún modo, esos perdedores van a estar peor y van a estar enfadados. ¿no? Entonces el tema es que se consideraba que determinados temas, por ejemplo en el tema agrícola durante toda la época del GAT, los 50, los 60, los 30, los brasileños querían abrir el comercio agrícola, nosotros no queríamos, eh, en determinados temas de... de Reconversión industrial, eh, bueno, pues se consideró que no merecía la pena el impacto social y político que se podía generar por tener un poquito más de crecimiento. ¿no? Sin embargo, ahora se considera que esto sí puede tener un interés. ¿Y esto por qué es? Esto es porque el mundo está cambiando muy rápido económicamente. ¿no? Y aquí os doy tres o cuatro flashes de cómo va la economía mundial desde un punto de vista sobre todo eh, geopolítico y de economía política. ¿no? El mundo está cada vez... Más, hay mayor convergencia entre los países emergentes y los países ricos. El mundo es un lugar cada vez más interdependiente desde el punto de vista económico. Estos son flujos comerciales, financieros, de todo tipo. Eh, y es cada vez más multipolar. ¿no? Se acabó el dominio de Europa y Estados Unidos y la dependencia de la periferia. Ahora hay cada vez más polos, desde los chinos, los indios, los brasileños, etc. Socialmente... Los países son más democráticos, esto lo vamos a discutir luego, seguramente, pero formalmente nunca ha habido tantas democracias en el mundo como ahora mismo. Eh, otra cosa es su calidad, pero el mundo es mucho más democrático que en ningún otro momento, y se mata menos gente en guerras que en ningún otro momento, es otra variable que normalmente no se conoce. Eh, muere mucha gente por distintos motivos, pero se muere mucha menos gente que en cualquier otro momento de la historia. Eh, y las sociedades son más viejas, más urbanas y más desiguales. Mucho más desiguales. Que claro. Tanto en los países ricos como en los países pobres. O sea, en China la desigualdad está aumentando. En España está aumentando. En Alemania está aumentando. En Estados Unidos está aumentando. Entre los países emergentes y los ricos está disminuyendo. Pero dentro, entre algunos está aumentando. Cada vez hay más rivalidad y competencia entre los estados. ¿no? Estos estados que llegan, los emergentes, y los que estábamos así mandando más, que nos queremos proteger. Y esto pone en crisis el sistema de gobernanza multilateral que hemos tenido durante muchos años y genera elementos de rivalidad pues, entre China y Estados Unidos, etc. No me da tiempo a entrar en esto, porque vamos a hablar mucho de esto, pero bueno. Y esto pone en crisis las instituciones internacionales que teníamos para dar una cierta gobernanza a esto ¿no? Y luego, desde el punto de vista comercial, tenemos que el comercio, tal y como lo solíamos entender, era que yo producía un producto en un sitio y lo vendía en otro país, entonces las negociaciones sobre liberalización comercial iban básicamente sobre reducir aranceles, esto ya no es así. O sea, esto es así para un país como Brasil o como Venezuela que exporta una materia prima. Pero bueno, Brasil exporta muchas más cosas, pero que exporta eh, productos primarios. Para los países más avanzados, que exportan básicamente servicios o manufacturas más sofisticadas, el comercio se guía por lo que llamamos cadenas globales de valor. Es decir, que un producto está hecho con trocitos de distintos eh, productos de distintos países. ¿no? Es decir, un bien final está hecho con un poquito de un país, otro poquito de otro país, otro poquito de otro país. Y muchas veces producido por una empresa multinacional que se deslocaliza y pone un trocito de su cadena productiva en cada uno de los países. Esto cambia un poco la lógica de la liberalización del comercio. Y sabiendo que exportar bienes del antiguo modelo era algo que requería básicamente bajar los aranceles, el nuevo comercio, si queremos que siga avanzando, otra cosa es si no queremos, pero si queremos que siga avanzando, requiere entrar a negociar otras cosas como por ejemplo los derechos de propiedad intelectual, los estándares de producción eh, y algunas de estas cosas que están en la agenda del TTIP y que están dando ¿no? las Y luego hay un elemento innegable de movimiento de la, eh, del liderazgo y la hegemonía económica internacional desde el Atlántico hasta el Pacífico. ¿no? Aquí tenéis que desde los últimos, desde los 80, los países emergentes cada vez han crecido más que los países avanzados. Aquí tenéis que su peso en el PIB, en la producción mundial, ya es más del 50%. Y sobre todo, la región que está más de moda y que es más dinámica en el mundo es hacia Pacífico. ¿vale? Es decir, ahí tenemos a Japón, tenemos a China, tenemos a Corea del Sur, tenemos a Indonesia, tenemos a Tailandia. Es decir, esa, esa área del mundo que está creciendo mucho, que tiene mucha población, pero que también es un área que en el otro lado del océano tiene a la costa oeste de Estados Unidos. Y los americanos tienen la suerte de que son una potencia del Atlántico cuando les apetece. No, el Atlántico Norte, la y tal. Pero son una potencia del Pacífico cuando les apetece, por todas las dos cosas. Entonces, Estados Unidos no está completamente fuera de juego de ese nuevo elemento de dinamismo económico. Europa sí. O por decirlo de alguna manera, Occidente está en decadencia relativa y hay una narrativa dominante sobre que el futuro el dominio, la nueva hegemonía, etcétera, estará en los emergentes y en todo caso en el Pacífico. ¿no? Vale, entonces pues con todo esto en la cabeza, los americanos y los europeos han decidido que valía la pena lanzar un acuerdo de libre comercio con elementos económicos y geopolíticos. Pero el geopolítico ya lo veis viendo. Si el Asia Pacífico es la región más dinámica, más, con mayor potencial de crecimiento, donde va a pasar la mayoría de la acción, la mayoría del consumo, la mayoría de las innovaciones, la mayoría de la producción pues a lo mejor interesa al occidente todavía dominante pero en declive relativo intentar reactivarse de alguna manera. Y ha pensado que la comercial podría ser. ¿Qué, ¿Qué es lo que está en juego? Aquí cuatro datos. Pues a ver, el TTIP se empieza a negociar en el 2013 como consecuencia de una serie de acuerdos eh, previos. Eh, grupo de trabajo sobre crecimiento y el empleo. En 2013 decían que esto vale la pena. Van por la ronda de negociación número 12, la semana que viene es la número 13. Eh, como sé que habéis dialogado temas de comercio, básicamente esto vale que vas cogiendo tema a tema, capítulo a capítulo de la negociación, y esto es tedioso, en largo, etc. Eh, se espera que concluya antes de finales de este año. ¿Por qué? Porque Obama, eh, que dedicó su primer mandato a la política interior, ¿no? la reforma financiera, la reforma sanitaria, etc. Eh, ha querido dedicar el segundo a la política exterior, que es algo que pasa a casi todos los presidentes del mundo. En mundo del este. Y entonces Obama lleva varios éxitos importantes este año. Cuba, el pacto con Irán y haber cerrado el acuerdo de comercio transpacífico, después de haber ninguneado a la OMC durante su primer mandato, la Asociación Mundial de Comercio, y si pudiera cerrar el acuerdo transatlántico de libre comercio e inversiones, pues digamos, acabaría con una presidencia con varios éxitos en política exterior. Bien. O sea, que este es uno de los elementos que marca eh, el DEPCO. Eh, no es necesario, nos podemos pasar, ¿no? vamos a ver, es complicado, pero se intentaría que esto estuviera terminado, <coughs> terminado y firmado, que no ratificado. ¿vale? La ratificación es un tema más complejo eh, para finales de este año. <coughs> ¿Y de qué se habla? Pues se habla de tres cosas: acceso a mercado, o sea, bajar aranceles y otras cositas, pero bueno, acceso a mercado. Eh, cuestiones regulatorias y barreras arancelarias, que aquí es donde está la clave, bueno, casi toda la clave. O sea, que en aranceles yo creo que hay poca discusión, realmente, pero bueno, podemos ver. ¿Esto qué es? Esto es la idea esta de la armonización de las regulaciones, o la, el reconocimiento mutuo, la complementariedad de regulaciones. O sea, que puedas vender un coche con el estándar sanitario americano en el mercado europeo, eh, y que no te digan que no lo puedes vender simplemente porque el cinturón de seguridad se pone de manera distinta y no ha, probado, no, no ha pasado el estándar de seguridad europeo, ¿no? Que tú aceptes que si allí en Estados Unidos aceptan que el título no se pone así y a casa, pues nos, nos lo aceptemos mutuamente. Yo que sé, o la eh, aprobación de la regulación de medicamentos. Pues que si la Agencia Europea de Medicamentos ha aprobado un, un, un, una, un tipo de pastilla de medicina, pues los americanos digan: Vale, esto, aunque no lo han mirado mis científicos, yo lo acepto. Y que nosotros aprobemos lo que aceptemos lo que ha aprobado la Food and Drug Administration americana. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eh, y luego el tercer capítulo de reglas ¿no? que tendría como objetivo, eh, digamos, eh, eh, hacer las cosas más predecibles, más simples muchas veces. Eh, y ahí está el elemento de el, del ISDS, el Investor State Dispute Settlement, el mecanismo de arbitraje entre estados e inversores, del que vamos a hablar después. Luego, que para mi gusto es el tema más controvertido de toda la negociación, pero bueno, hablaremos más. Y donde yo. Ni siquiera tengo muy, muy, muy claro lo que no, lo adelanto. Eh, y luego, el elemento en el cual... Eh, o sea, otros elementos de, de, de reglas de, para pues, de evitar las importaciones de las pymes, eh, otras cuestiones de este tipo. ¿no? Entonces, digamos, hay como tres capítulos. Y luego, dentro de cada capítulo, hay muchas cosas. Por ejemplo, hay un capítulo sobre energía, hay un capítulo sobre farmacéuticos, hay un capítulo sobre... Entonces, ¿qué pasa? Pues que se junta. ¿Quién se junta? Se junta el representante comercial de Estados Unidos, el USTR, este que el señor Froman se llama ahora en la página web y se junta con la comisaria europea o normalmente el negociador principal de la Unión Europea. ¿Por qué se junta con el negociador de la Unión Europea y no con el ministro de comercio de España? Bueno, como es de derecho no os lo tengo que decir, pero muy brevemente porque está cedida la competencia de negociación de comercio a la Unión Europea desde el principio de los tiempos, ya desde el tratado de Roma y la de inversiones desde el Tratado de Lisboa de 2010. ¿Vale? Por eso es comercio e inversiones. Y entonces, los españoles, los ingleses y los eh, alemanes, etcétera, no están en la mesa. En la mesa está la comisión. Y la comisión, ¿cómo sabe lo que puede negociar o no? Porque el Consejo Europeo le ha dado un mandato de negociación. ¿no? El Consejo Europeo es el elemento intergubernamental de la Unión Europea, los estados le ha dado un mandato de negociación a la comisión que es mira, vete a negociar con Estados Unidos y estas son tus líneas rojas de ahí. ¿Vale? Por ejemplo, no puedes renegociar o negociar el salario mínimo en Europa. Eso no está en la mesa. O veremos si puede estar indirectamente. por otro O no puedes negociar el estado del bienestar europeo. No, De eso no vas a hablar. Vas a hablar de bajar el arancel del de producto X un 10%. O conseguir que los estadounidenses abran su sector de compras públicas. que Eso es lo que más nos interesa a nosotros. ¿no? Eh, y nos interesa que los estadounidenses nos dejen que los, las aerolíneas europeas puedan hacer el trayecto Chicago-Nueva York, que tiene bastante cantidad de gente, y que solo lo hacen las americanas, ¿no? Porque no lo puede hacer Iberia o Ryanair o la que ¿No? Pues esto lo tienen que abrir. O nosotros queremos que ellos permitan que el cabotaje entre los distintos puertos de Estados Unidos esté abierto a barcos europeos. O sea, como veis son cosas muy aburridas. Es poco... Eh, Importante, la de comer a mucha gente, pero que no es como para ponerse tan. ¿Vale? Pero de eso es de lo que están negociando. No están negociando del futuro del modelo social europeo, están negociando de si el cabotaje se permite, de si el espacio aéreo se abre, de si cuando eh, hay que hacer un puente en el estado de Connecticut o en la de North Carolina, puede concursar la empresa eh, alemana X o solamente se lo va a llevar la empresa constructora americana. De eso es de lo que van negociando, ¿no? e, Y bueno. Voy un poquito lento, voy a acelerar. Eh, justificación económica. Pues a ver, se estima. A ver. Eh, hay un montón de modelos para estimar las ganancias potenciales de los acuerdos de libre comercio. Eh, yo soy economista. Y ninguno es muy desfial. ¿Vale? Perdón, hay mucha gente que vive de hacer papers de estos, ya sé que me están grabando, seamos honestos. Eh, no es muy defiado porque, porque. A veces, normalmente. Dicen los críticos, no llegas, pero también te puedes pasar. Es decir, ¿cómo vas a modelizar? ¿Qué va a pasar dentro de 10 años si cambias los aranceles y la regulación eh, de servicios e inversiones en el 40% del PIB mundial? idea! A ver, te orientas por que, en principio, más apertura de comercio ha significado históricamente mayor crecimiento y aumento de la tarta de producción mundial. ¿Vale? Esto, la experiencia nos lo dice. España en 1959 se abrió, pues de la autarquía, y en el 86 entró en la Unión Europea, que se para abrirse más, y bueno, pues cada vez ha ido yo creo que mejor, y bueno, pero en el camino ha habido un montón de ganadores y un montón de perdedores, también lo sabemos. ¿vale? Entonces, en media, la comisión ha encargado un informe que dice que sale esto: bueno, que aumenta el 0,5% del PIB en la UE. Cuando esté implementado, o sea, en 2020 y pico, o sea que para ahora no. Y eh, bueno, pues eh, dicen que es como 545 euros por familia europea de 4 personas. Vale. O 800, o 200. No sabemos. Por eso yo veo que este argumento, bueno, eh, es un argumento, supongo un acto de fe, tanto estar a favor como en contra de que este modelo dice lo correcto. Es verdad que el elemento histórico nos permite decir que la apertura comercial hace que los que ganan, ganen más que lo que. Lo que ganan los que ganan es más que lo que pierden los que pierden, y también sabemos que normalmente no se compensa a los que pierden. Y esto está muy mal. ¿no? Entonces, con todo eso, ese es el argumento económico. Y luego, además, tenéis que ver que hay ganadores y perdedores por sectores, por países, por factores productivos, ¿no? O sea, aquí se ha mencionado que gana el gran capital, pierden los trabajadores. Bueno, el mundo es un poco más complejo, día que eso, ¿no? Es decir, puede ser que haya personas que sean trabajadores y accionistas en bolsa de empresas por ganar. Puede ser que algunos países como países vayan a ganar y otros países como países vayan a perder. Puede ser que algunos sectores que vayan a ganar y otros sectores que vayan a perder en todos los países. En fin, que la cosa es, es compleja, no, no es tan sencilla. Eh, aquí tenéis algunas estimaciones. Por ejemplo, esta es una que se hace sobre el escenario optimista. Insisto, no me, no, me, no me vale mucho el número concreto, pero este es de quién podría ganar más y quién podría ganar menos en función de su estructura productiva. Bueno, pues sale que los Británicos, que por ejemplo exportan muchos servicios financieros y ese mercado es un mercado en el que hay barreras, barreras no arancelarias, podría beneficiarse, aunque el, el, el paquete de servicios financieros ahora mismo no está en la negociación porque los americano no quieren. Pero bueno, cuando se hizo esta estimación eso no estaba todavía sobre la mesa. Y también veis que España es uno de los que más gana. Pues porque nosotros tenemos un montón de empresas constructoras, por ejemplo, que si abren la, la, la producción de puertos e infraestructuras de los Estados de Estados Unidos, pues ahí van a llevarse un montón de contratos. Pues nosotros, Haciendo casas somos bastante buenos, de hecho hemos hecho demasiado los últimos 10 años aquí, ¿no? A no ver sé si podemos hacer un par de puentes por ahí y bastante bien lo hacemos, estamos haciendo el ave de la Meca y todas las cosas, ¿no? Entonces, eh, en eso, pues bueno, bien. Y luego, pues si conseguimos que en la negociación entre la denominación de origen, que es una cosa que quiere la Unión Europea, pues un montón de productos alimentarios estupendos del País Vasco, pues van a poder entrar con denominación de origen en un mercado enorme y riquísimo. Pues oye, eso malo que no veo yo que sea para nadie. Y en concreto será muy bueno para la producción de aquí. Por eso España sale mejor que otros. ¿vale? Eh, bueno, lo que pasa es que bueno, aquí tenéis otro que hace una especie de ranking de quién podría ganar más y menos. En fin, os paso la presentación, tenéis referencias. Bien. Eh, bueno, España es de los que más ganan. ¿eh? La, eh, se ha hecho un estudio de impacto en España, que es súper optimista. ¿Vale? Mismas críticas que he dicho antes. Anticipa una serie de crecimientos en comercio, en empleos. Eh, bueno, pues está para consulta, leerlo con escepticismo. Eh, por cierto, los estudios de, de impacto de este tipo eh, son difíciles de leer, incluso para los economistas. ¿vale? O sea, también seamos honestos. Yo me he las funciones y es es un ejecutivo y un poquito más porque me tocó hacer de comentarista de una, de una cosa que he de Madrid, de crítico, de concreto. Pero, en fin, que también aquí hay mucho de esto, hay mucho de a favor, en contra y tal, pero cuando te tienes que poner en los papeles, como hay que leer modelos de este tipo, o cosas como eh, la homologación del, yo qué sé, del producto X, pues acaba siendo más aburrido. Eh, perdón, tuve Bueno, el argumento geopolítico, que yo creo que es mucho más potente. A ver, ¿cuál es la idea aquí? La idea sería algo así como que desde hace 200 años, Europa, y en los últimos 60, con Estados Unidos, han dominado el mundo. O sea, han fijado las reglas, han sido las principales potencias económicas y las principales potencias militares. Desde la Revolución Industrial hasta ahora. Y en los últimos 50 años, compartido con los estadounidenses, y más los estadounidenses que los europeos. Pero bueno, Occidente. Y esto, se nos ha acabado el chollo. ¿no? A ver, podemos debatir si esto era un chollo yo, o no. Pero vamos, el hecho de que... Ser los que fijaban las reglas de la economía mundial, esto cada vez es menos claro. Porque ahora hay otros países emergentes, como he explicado, que están eh, subiendo, ¿no? Con toda su razón, y quieren fijar las reglas que convienen a sus sistemas productivos. ¿no? Eh, es decir, no, no os penséis que los chinos, por ser eh, comunistas en eh, la parte política, eh, no quieren que las empresas chinas tengan éxito. Quieren que tengan más éxito que las empresas americanas. Para seguir creando empleo y sacando a gente de la en China. Y a es posible, bajo la manera de ver el mundo de China, que no es exactamente la misma que la tenemos nosotros. Y que a lo mejor no es necesariamente contradictoria, pero bueno, es diferente. Eh, entonces, la idea sería, bueno, pues ¿por qué no creamos un GATT 2.0? ¿no? O sea, aquello cuando dominábamos el mundo en los 50, los 60 y los 70 eran las normas del GATT, del Acuerdo General de Anteriores y Comercio, todos conocidos. Bueno, pues dado que el siglo XXI va a tener un tipo de comercio que todavía no está del todo regulado, porque hay muy poca regulación, hay muchas cosas que escribir, del comercio por internet, el comercio de servicios que ha añadido, estas cuestiones, pues hagamos unos estándares comunes euro, europeo-americanos, Atlántico-Norte, y como nosotros seguimos, seguimos siendo todavía el cuarenta y pico por ciento del mercado mundial, le podemos ir a decir a los chinos y a los brasileños, si queréis vender vuestros productos en mi mercado rico de alta renta per cápita, tenéis que producirlos bajo mis estándares. Por ejemplo, ¿qué significa esto? Pues medioambientalmente podría significar bajo estándares más altos que los que tienen en China, o en Camboya, o en Brasil. Así es como, bueno, podría sonar bien. ¿Qué pasa? Que bueno, que esto hay que. Entonces, ¿De qué se trataría? De forzar a los mercados emergentes a aceptar estas reglas. Los americanos están jugando a dos bandas, porque mientras hacen esto con el TTIP, lo hacen en el Pacífico del el TPP, aunque es algo distinto, porque con el TPP salvo Japón, la mayoría de los países que participan en ese otro acuerdo son países en vías de desarrollo, o Emergentes. El TPP es un acuerdo de Asia-Pacífico todos menos China liderado por Estados Unidos para aislar a China, para entendernos. Pero políticamente hablando. Y bueno, y luego esta idea, y si conseguimos que seguro, Europa y Estados Unidos fijamos estos estándares globales para el comercio del siglo XXI, pues y los emergentes nos aceptan y nos lo compran, pues ya acabamos multilateralizando esos estándares de un acuerdo biregional en la OMC y encima resucitamos la OMC que está moribunda desde la ronda de toca. Sale perfecto. Bueno, este argumento, eh, bueno, es, yo creo que es bastante potente. Tiene un problema. Es que a mí me gustaría que estos estándares que estamos intentando fijar entre Europa y Estados Unidos en términos medioambientales, laborales, sanitarios, etcétera, fueran altos. ¿No? Porque todos sabemos que el estándar de producción medioambiental en Estados Unidos es más alto que el estándar de producción medioambiental en Camboya. Entonces, bueno, nosotros solemos decir en Europa, pero es que en Europa es todavía más alto. Bueno, vale, pues ¿por qué no convergemos en medio o en el alto? ¿no? Y entonces estamos dando ejemplo, fijando un estándar para que los otros no se mueven y entonces se puedan preocupar sobre el tema medioambiental, que si no tienen un incentivo económico para preocuparse, no se van a preocupar, etc. ¿no? Pero, bueno, podría ocurrir que esto no fuera así, que nosotros hiciéramos el acuerdo y que, bueno, que los emergentes pasaran de nosotros, no los. No, no, no lo tomara y eh, dentro de 20 años esté China marcando el estándar a Europa y ese estándar va a ser mucho más bajo que el nuestro, ¿eh? eso seguro. Bueno, eh, problemas de la negociación. Eh, pues a ver, primero, obstáculos en la negociación. O sea, más allá de la unión pública, el debate que hay, la negociación es muy complicada. ¿Y por qué es muy complicada? Porque tenemos dos colosos que no están acostumbrados a ceder. O sea, los americanos en política económica internacional no están nada acostumbrados a que nadie nunca les diga nada. Ellos hacen lo que les da la gana. Para eso es una Los europeos, a nivel individual, cada uno de nosotros, estamos más acostumbrados, porque como tenemos la Unión Europea, que se trata de que nos digamos cosas todos los meses, en el Consejo, en el Ecofin, etc., pues estamos más acostumbrados. Pero con la comisión como tal, cuando va a negociar con América Latina, o con el Mercosur, o cuando va a negociar con los países del norte de África, tampoco está acostumbrada a que le existen. ¿Por qué? Porque es muy asimétrico siempre. ¿sí? Cuando Europa negocia con alguien o pues Estados Unidos negocia con alguien, ese alguien tiene tanto interés por entrar en el mercado europeo, por vender sus productos en el mercado europeo o en el americano, que está dispuesto a ceder bastante. Y nosotros no tenemos que ceder casi nada. Por eso no permitimos los productos agrícolas de Marruecos. O sea que, por cierto, yo creo que deberíamos. Si queremos que los Marruecos se desarrolle un poco más, ¿no? Lo que pasa es que tenemos la agrícola común, el proteccionista, En fin, más variedad de cuestiones. Bueno, entonces es muy complicado. Y los dos tienen que adaptarse, y tienen tradiciones normativas diferentes, que no es que una sea mejor que otra, yo creo esto también es importante, o sea, nosotros no creemos que tenemos una normativa medioambiental mejor que Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, pues el escándalo este de las emisiones de Volkswagen los han descubierto los americanos y no nosotros, o sea que algo no estábamos haciendo bien y en otras cosas nosotros tenemos mejor estándar. Entonces, bueno, pues el hecho es que muchas veces simplemente lo mío, lo mío, lo mejor, y es difícil aceptar el estándar del otro. En la Unión Europea, esto también lo habéis estudiado, tardamos como 20 años en a entrar a hablar del reconocimiento mutuo para formar el mercado interior. ¿no? Entonces, esto es, es complicado, ¿no? El reconocimiento mutuo, bueno, te tienes que fiar de la, de la, de la organización del otro lado. ¿no? Y para que todavía no todavía más difícil, hay algunos de los temas que estamos hablando, como en servicios financieros, por ejemplo. Los servicios financieros, quien regula en Estados Unidos no es el Tesoro americano, no es el Ministerio de Economía, es una agencia independiente, que se ocupa de la regulación de los mercados, ¿no? como la CNMV aquí, ¿no? la Securities and Exchange Commission. Bueno, pues el gobierno americano no puede obligar a esa agencia independiente a que se armonice con la agencia europea, porque la agencia americana es independiente por ley, no tiene que obedecer al gobierno, porque para eso la han hecho independiente, por un motivo distinto en su origen, que es que no tuviera decisiones políticas. Pero... pero digamos, esto complica todavía mucho más la negociación. Por lo tanto, la negociación no es fácil que salga y que sea algo que pueda funcionar. ¿Vale? O sea, que seamos cautos. Algo, seguramente, se va a, negociar, se va a acordar, pero el acuerdo este súper ambicioso, en el que se basan esas estimaciones y tal, yo creo que es difícil. Y luego hay un problema de ratificación. Que esto ya sí que es. Eh, a ver, Estados Unidos, eh, en Estados Unidos esto es un poco como aquí. El Congreso, la Constitución Americana dice que el, el que tiene potestad para aprobar acuerdos comerciales es el Congreso de Estados Unidos. El Congreso de Estados Unidos ha dado al. A la administración Obama. Al, Presidente, a la oficina del presidente, la autorización para negociar un acuerdo, lo que se llama Trade Propulsion Authority o Fast Track. Y entonces va y lo negocia con unas líneas rojas también, como la que la comisión, el Consejo Europeo le ha dado a la Comisión, y luego eso vuelve al, al Congreso americano y tiene que ser votado sí o no, sin enmiendas. ¿Vale? Eh, bueno, pues ese proceso se tiene que ratificar en Estados Unidos. En Estados Unidos ahora mismo hay un señor que se llama Donald Trump que dice que la culpa de todos los malos de Estados Unidos lo tienen los chinos y los mexicanos. Que básicamente, unos por geopolítica y otros por economía, ¿no? Bueno, y los terroristas islamistas también. O mezcla, Al-Qaeda, y eh, si esto es lo mismo, ¿no? Entonces, el ambiente, si Trump, yo creo que Trump no va a ser presidente, pero bueno, aún así hay un movimiento muy fuerte proteccionista que hace que vete a saber si el acuerdo que negociábamos la Europa y Estados Unidos será ratificado por un Congreso estadounidense, a futuro, donde el ambiente sobre el libre comercio es dudoso. Hillary Clinton, que es posiblemente la próxima presidenta de Estados Unidos, ya ha dicho que ella no veo con buenos ojos ratificar el TPP, este de Estados Unidos con los asiáticos. Y bueno, Ted Cruz también es proteccionista, y Bernie Sanders también es proteccionista, o sea que está fina Y en Europa es mucho más complicado todavía porque, eh, a ver, esto es un poco para vosotros que soy de derecho, eh, las transferencias que están eh, mandadas a la Unión Europea eh, son algunas. Es decir, hay algunas cosas que se están negociando que son de competencia exclusiva de la Unión Europea y otras que son de competencia compartida. Entonces, para las que son competencia exclusiva, basta con que ese acuerdo, cuando se apruebe, lo, lo, lo ratifique el Parlamento Europeo. ¿vale? Por ejemplo, para bajar los aranceles. Pero si nos estamos metiendo en algún tema de competencia exclusiva de los estados, que hay bastantes en el acuerdo que tienen pinta de serlo, lo tienen que ratificar, además del Parlamento Europeo, los 28 parlamentos nacionales. Incluido Grecia, por ejemplo. ¿no? Pues, bueno, a ver si Siriza vota esto. O sea que no es sencillo, ¿no? Y en términos generales, en Europa, pues los socialdemócratas tienen sus dudas, ¿vale? Que serían un poco los que harían. Bueno, eh, sigo. Eh, temas controvertidos, muy brevemente. Transparencia. Habréis oído que es una negociación secreta y tal, y todo ahora nos va a más de esto, supongo. A ver, la comisión aquí, eh, yo creo que le ha pillado un desprevenido. Es decir, como a nadie nunca le importó casi nada, eh, a ver, nadie no, la opinión pública mayoritaria europea no estuvo preocupada por las negociaciones comerciales internacionales. ecologistas de nación sí que lo estuvo, por ejemplo, para hablar con precisión. Pues esto dijeron, pues es esto, a ver, se acaba de negociar un acuerdo entre la Unión Europea y Canadá, que se llama el Z que tiene un, un elemento de ISDS, de Investor State Dispute Y aquí nadie ha dicho nada. Pues bueno, pues esto pensaba, la comisión pensaba que esto iba a ser parecido. Y bueno, pues, pues no, ha habido movimiento. ¿verdad? Y han reaccionado tarde y mal, si queréis. Y ahora mismo están publicadas muchas cosas en la web. ¿Vale? Es muy transparente. A ver, otra cosa que ha dicho es que... Otra crítica. Los miembros del Parlamento Europeo no pueden ver los papeles de negociación. Bueno, solamente lo podían ver los miembros de la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo hasta hace un mes más o menos, que se ha abierto y ahora lo pueden ver todos. Pero, a ver, este es un procedimiento bastante estándar. Cuando tú estás negociando, pues los textos normalmente son secretos. ¿no? De hecho, los americanos no permiten que nadie vea los textos. Eh, bueno, si tú vas a negociar, eh, lo que sé, el fin de de las bombas atómicas de la organización en Corea del Norte, pues evidentemente no quieres la negociación. No eso es bastante habitual. Entonces, bueno, eh, yo creo que, al nivel de transparencia que tenemos ahora mismo, es bastante aceptable. Hay gente que opina, y supongo que hablaremos de esto, que la legitimidad del negociador europeo es cuestionable. Bueno, eso pues es cuestión de opiniones. Es decir, nosotros tenemos un sistema de democracia. En los estados nación, y una cosa muy compleja, que es la Unión Europea. El Consejo Europeo, donde está depositada la soberanía compartida intergubernamental, ha dicho que vamos a hacer este acuerdo, y le ha dado a la Comisión un mandato de negociación, que es como el Ejecutivo. Si creemos que el negociador europeo no responde a los intereses de los ciudadanos europeos, bueno, pues, ahora lo vemos. Pero si lo crees, pues bueno, más, más papeles públicos no, va, no tiene mucho sentido Disputas, y inversiones, estados, lo dejo para después, ¿vale? Porque vamos a hablar mucho de esto, si no me explico lo que está. Servicios públicos en Europa y seguridad alimentaria. Yo creo que estos son dos temas donde la comisión, y yo sinceramente ahí sí que me lo creo, eh, ha dicho que esto no está en la mesa de negociaciones. Pues se está negociando, insisto, los estándares sanitarios de lo que vamos a comer. O sea, aquí ya comemos transgénicos, por cierto. Pero no por el titi vamos a comer más transgénicos o menos, eso nos dice. Igual que no está en la negociación el tema de servicios audiovisuales porque los franceses dijeron que la industria del cine esto no entraba en la negociación desde el minuto cero y no ha entrado. No ha entrado. Pues bueno, eh, otra cosa es lo que es más interesante, que es esto que he mencionado. Cómo algunas cosas ahora nos preocupan porque somos ricos. ¿no? Y esto podemos hablar de Esto de la idea de cómo la apertura comercial modifica nuestra percepción de lo que es importante y no es importante en términos de valores, normas, etc. Y cómo el discurso, más que la realidad de la negociación, porque ahora mismo falta mucha información de que se va a negociar, podríamos opinar más cuando tengamos un texto, eh, pues eh, opinar eh, Esto de la opinión pública, un minuto, porque me resulta bastante interesante. Estas son unas encuestas que hace el Pew Research Center, que bueno, es una institución que hace encuestas de todo tipo, y que pueden estar bien o mal, las o sea, podéis tomar al pie de la letra o no, pero como tendencias es interesante. Es, ¿Qué porcentaje en cada país está a favor del TTIP? Y aquí básicamente tenéis tres mundos distintos. Los países del este de Europa, Polonia, 73% de apoyo, Lituania, 79% de apoyo, Rumanía, 75%. Para estos países, da todo igual con tal de estar más cerca de Estados Unidos y más lejos de Putin está todo igual. Y esto es interesante, es decir, yo, este año, me damos la atención, he estado un par de veces en este Europa, en Polonia y en, y en Riga, y que no había estado nunca... Y, tal. y esta gente vive con el miedo a la invasión rusa, aunque son OTAN y son Unión Europea. ¿eh? Pero que, que aquí nos sabemos la suerte que tenemos, de la posición geopolítica que tenemos aquí, que vivimos... Sí, tenemos la frontera sur y tal, pero vivimos tranquilos. Lo de la amenaza rusa en el este de Europa es muy fuerte. Entonces es muy interesante, porque para la mayoría de los países del este, firmar TTIP es estar más cerca de Europa y el Atlántico y más lejos de Rusia. Y da igual que haya que comer pollos florados, da igual que la regulación del cosmético americana sea peor que la nuestra, da igual que comamos genéricos, es que, es que lo otro es que viene Putin, ¿vale? O, sea, o así lo vive. Es yo no cuestiono si es correcto o no, pero así lo vive y así lo come. Luego, en el centro, Alemania 39%, Austria 39%, Luxemburgo 40%. Esto es muy, es muy llamativo, ¿no? porque al principio los que estaban más en contra eran los franceses y Francia tiene un 50%. Eh, parto de la base de que esta pregunta está hecha con micrófono en la calle, nadie tiene ni idea de lo que se dice, ¿vale? Pero bueno, más o menos ha oído algo. Esto es lo, lo que refleja esto. Es el sentimiento de, como la intención directa de voto esta de las encuestas, ¿no? antes de cocinar. Entonces. Esta parte de Europa Central es muy interesante, yo creo que el tema en Alemania tiene mucho que ver con el, el tema del espionaje al móvil de Merkel, la NSA y toda esta idea de que uf, estos americanos estaban haciendo algunas cosas que no creíamos que iban a hacer, como espiarnos. ¿no? Eh, pero bueno, ese es el mundo. Y luego tenemos que en el mundo atlántico, vale y nosotros somos la Europa Atlántica, Reino Unido, Irlanda, Portugal, España tal, bueno, hay muchos conocimientos también. Pero el nivel de la es un poco más alto. ¿no? Entonces, simplemente una foto, no me meto a explicar. Poder... Hay datos más recientes últimamente del Eurobarómetro, si alguien quiere, pero pues, estoy listado. Es interesante. Es interesante ver cómo piensa otro que también está en la Unión Europea, que también está en el Consejo Europeo y que está en la otra punta de Europa. Bueno, eh, para terminar, y esto tiene más que ver con el sistema comercial internacional, ¿no? Pues bueno, esto puede salir de alguna manera buena o mala incluso, ¿no? O sea, si, si tenemos varios tratados de libre comercio similares dentro de diez años, con reglas similares, apoyados por las opiniones públicas en la mayoría de los países, ratificados por los parlamentos, y podemos revitalizar la OMC, la OMC sigue siendo mejor para gobernar el comercio mundial que los acuerdos preferenciales como es este, porque son reglas que no discriminan, que están Claras para todos, hasta ahora mismo en la OMC no podemos ponernos de acuerdo lo que queremos los chinos, los europeos, los brasileños, los australianos, los canadienses, los japoneses los americanos, tenemos que deciden, básicamente. Eh, y bueno, si esto se consigue, pues tendremos, yo creo, una mejor manera de gobernar la globalización económica, que es básicamente lo que necesitamos. ¿vale? O sea, todos los días nos salen razones para. Dejar bien claro que la población la, la está mal gobernada, de los países fiscales, los Panama Papers, hasta eh, cuestiones de, la, de las razones por las que está de la crisis financiera. Esto es una mala regulación de unos mercados muy abiertos, que pueden tener enormes beneficios potenciales, pero que están muy mal distribuidos, generan perdedores, y que encima no estamos digamos anticipándonos a sus peores consecuencias que sabemos que pueden tener. Pero el un negativo, que es el que también es preocupante, y es que eh, vayamos a un mundo de, de bloques comerciales rivales enfrentados ¿no? e incompatibles los unos con los otros, donde la OMC no resucite nunca y se use para litigar para el beneficio de los juristas, eh, pero bueno, que no estaba pensada solo para eso, eh, y bueno, pues esto, que se abra la brecha proteccionista creciente, ¿no? que es la historia apocalíptica, gana Donald Trump, gana Marie Le Pen en Francia, los ingleses se van de la Unión Europea, pues esos se otros, porque yo no quiero decir... En conclusión, el TTIP, yo creo que de los dos argumentos que tiene eh, el más potente y con condiciones es el geopolítico. El económico creo que es más discutible, sobre todo por el hecho de la redistribución, por cierto. Si a mí me aseguran que hay redistribución después de generación de ganancias, yo compro. Pero es que la experiencia nos muestra que no. Y el problema es que los que van a perder con el TTIP son los que ya han perdido con la globalización y con la crisis de la Europa. Todo lo mismo. Entonces, pues, la cosa está un poco sesgada. Eh, las negociaciones van a ser están siendo muy difíciles y no van a ser fáciles de concluir. O sea, que, que nadie crea que esto está hecho, ni firmado, ni que sabemos cómo es. Eh, quienes lo apoyan o critican están muy ideologizados. Dame un minuto. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo creo... O sea, a mí cuando no me gusta la parte ideologizada es cuando, para un lado o por el otro, te sale uno, pro libre comercio, neoliberal, recalcitrante, que da igual los datos que le pongas por delante, que él sigue leyendo que el libre comercio es bueno como cree en Dios, ¿sabes? Como acto de fe. Esto no es un debate. Y lo mismo en el otro lado. Que, independientemente de cualquier evidencia o cosa que te pongas sobre la mesa, esto es malo porque el libre comercio es malo. bueno Y yo parto de la base, en todo caso, que históricamente el libre comercio ha sido bastante bueno. Por otra vez que podemos discutir si esto es sobre libre comercio o sobre otra cosa. Y por último, conclusión final, tampoco para calentarse tanto. Porque para bien o para mal, ni nos va a sacar de la crisis ni va a acabar con la democracia. ¿no? Pero bueno, está bien que eh, nos pasemos para que estén en el Muchas gracias.